volvemos a europa porque polonia va a ser el primer país de la otan que suministra aviones de combate a ucrania el presidente polaco Andrzej duda anunció este jueves que antes de acabar la semana se entregará a la fuerza aérea ucraniana cuatro casas mig-29 totalmente operativos Quizá para intentar asegurarse de que la ayuda de occidente de la alianza atlántica de la otan a ucrania no vaya demasiado lejos Vladimir Putin vuelve a escribir otra vez la amenaza nuclear. Según lo que él dijo a la televisión estatal, asegura que los países que integran la OTAN, los principales, han declarado que quieren una derrota estratégica de Rusia. Y entonces, en esa situación, él no puede ignorar. ...que se trata en la OTAN de potencias nucleares... Él lo que asegura es que quieren hacer sufrir al pueblo ruso... ...desmembrar a su país... ...y todo esto él asegura que es totalmente inaceptable... ...ignora de alguna forma a Putin lo que dijo estos días... ...el propio presidente Joe Biden quien aseguró que el objetivo de la OTAN no es ni controlar ni tampoco derrotar a Rusia. Lo que sí es que vemos que asegura Putin que se trata de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN porque esta alianza ayuda con decenas de miles de millones de dólares ...en armas a Ucrania. Todo esto cuando existe siempre lo que ya Biden había dicho... ...que es el riesgo de que se pueda llegar a una guerra mundial. Ahora vemos que causa especial preocupación en Estados Unidos... ...la posibilidad de, de que China pueda ayudar con armas a Rusia... Es una preocupación expresada por el jefe de la CIA, William Burns. Vemos ahora que Jake Sullivan, el consejero de seguridad nacional estadounidense, aseguró que si China ayudara con armas a Rusia, eso tendría costos altos para China. Pero junto a esto vemos que si en la OTAN en Occidente... Hay una postura de cohesión. Rusia intenta también de alguna forma llevar a una postura de cohesión con China y esto preocupa enormemente en Occidente.